Gracias a Dios, Ford dio ese doble ahí a la hora buena. Muchas gracias. ¿Qué tipo este equipo de los Tigres del Licey? No, tú sabes, es el equipo que caracteriza al Licey, un equipo que siempre está eh, eh, jugando un juego agresivo, yo creo que eso ha sido la clave.